Tú ahora mismo eres población civil, ¿no? Tú eres un civil, ¿eh? Eres un civil, ponte un poco más para acá porque si no vas a salirte del cuadro. ¿Del enmarque? Del enmarque. Eres civil. Yo soy militar, ¿como ves? La última vez que nos vimos era civil yo también. Bueno, era el dios del cachondeo. Cachondric. ¿Cachondris? De cachondris, sería Que para mí sigue siendo cachondris. Sí, sigo siendo cachondris. <risa> pero me he destituido como dios del cachondeo. Uh -huh. Sí. <risa> ya, eh, en, el, en, el, en el arresto domiciliario, yo salí a la calle cantaba por la calle con mi micro intentaba que la gente se animara y saliera, pero ya hicimos las fotos antes. Ahora escucho la historia. Yo te escucho. Yo te escucho, pero mientras tanto haré alguna foto. Bueno, vale. Pues, pues, sí, sí, si no me estás prestando tu atención, solo tendré que cortar el perro. Que en el resto del vicidiario. En el resto yo, del yo, yo, yo no. Yo, yo no me creí esta película desde, no película desde el principio. Sabía que era mentira desde el principio. principio. Y entonces. Yo salí a la calle, quería que la gente saliera, que viniera a la playa, pero nadie me hizo caso, me quedé solo. Y debido a mi escasa capacidad de convocatoria, decidí destituirme de Dios del Cachondeo. Digo, no soy el Dios del Cachondeo porque no tengo capacidad de convocatoria. Mm -hmm. Entonces me metí en el ejército, me hice militar y fundé la FAC, las Fuerzas Armadas del Cachondeo. La FAC, Fuerzas, fuerzas Armadas de del, cachondeo. del Cachondeo. Podría, podría ser fac -C. ¿Eso ¿Qué? fac -C. ¿Eso por qué? FAC de Fuerzas Armadas del Cachondeo. No sé. Cachondrix. Ah, bueno, cachondrix. ¿no? Pero es, es, es... es que cachondrix eres cachondrix, para sí, mí cacho... for life. No, sí, soy, no, no, sí, soy cachondrix, <risa> soy cachondrix, <risa> cachondrix <risa> pero ahora soy militar. Vale, vale. Ahora soy militar. Y ahí el... no, sigo ahí marino, siendo... marino militar, ¿no? No, no soy marino. Vale, eh, yo eh, era, era, era, era... Sigo siendo dios, en el, dios de cachondeo dios en el fondo, pero ahora mismo estoy en una fase militar. Porque he llegado a la conclusión de que la gente uh -huh. ha sido entrenada desde su más tierna infancia... Yo, tú, todos hemos sido entrenados desde nuestra más tierna infancia a... ¿Sabes a qué? ¿Sabes cuál es la enseñanza fundamental del sistema a ser, educativo? ¿Están tristes? <risas> pues sí, por ahí, por ahí va la cosa. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Por cosa, pero claro, pero para estar tristes, o sea, una de las cosas que haces para ponerte triste es enseñarte a... ¿Cuál es la enseñanza fundamental? ¿Con qué te quedas tú? Aprendiste los ríos de España, aprendiste los, los reyes católicos eh, ¿Cuál es la enseñanza fundamental? No me hagas las fotos tan cerca No me hagas las fotos tan <risa> cerca No quiero fotos, no, fotos, no, fotos no, Estamos en vídeo vale, <risa> ¿Cuál es la enseñanza fundamental? De Que en la que vida... ha, sacado, que ha sacado todo el mundo del sistema educativo El colegio, la, el instituto, la universidad Que hagas lo que hagas, mmm, tienes que currértelo Tienes que currértelo Bueno, es una aproximación también Te lo voy a decir lo que hemos aprendido en el sistema educativo <risa> después de años de enseñanza y tal, lo, lo fundamental a lo que no se han entrenado, para lo que no se han entrenado es para, ¿para? Recibir, recibir órdenes y acatar, y acatar acatar órdenes, acatar órdenes. Ven a las 9 al colegio en invierno con el frío que hace cuando eres chico te meten en, la, en el aula en la jaula y quédate en posición de sit, primera orden en que le dan a los perros para entrenarlos, totalmente Haz <risas> te... esto al otro, ah, no, no sé órdenes, recibir órdenes. Y la gente ha sido tan, tan exhaustivamente entrenada a recibir órdenes, que ahora mismo están cumpliendo órdenes totalmente, totalmente flipantes. <risas> Yéndonos un poco fuera de contexto. no, no Vamos al contexto. Ah, no, al, otro lado lado de... blanco, sí. al otro lado del murito blanco la gente está obedeciendo órdenes. Y para, también, ¿eh? y para allá también, Y para allá Ponte una mascarilla y respira tu propio CO2 todo el rato que vayas por la calle. Esa orden <risa> Es, es <risa> muy difícil. Muy, muy, Totalmente. <risa> ...se han metido ya en un terreno que ya me parece excesivo... ...no, no, no te dejan no, respirar, no, respirar nada, normalmente... Normal, ya, ya, esto me parece una orden ya... ...excesiva... Y, vale. sí loca, ya es una orden psicopática... ...psicopática, para, para, para hoy, que, no, que no, se sale de los, de, los paradigmas de, de la vida... ...no, se sale, se sale de, las de las órdenes, órdenes que se, se deben cumplir. cumplir... ...o sea, esta está fuera de las órdenes... ...yo no, esta orden, esta orden, no, orden no, la no, la, no la cumplo... ...y, y recomiendo, recomiendo y a todo el mundo que no la cumpla... ...pero no solo lo recomiendo... ...lo ordeno... Ordeno que no se cumpla llevar mascarilla. En esta playa está terminantemente prohibido llevar mascarilla. Bueno, la puede llevar en el ¿Le va a enseñar así? Pero si te la pones, te amenaza de multa, que es lo que hacen ellos. No, no te voy a poner la multa, pero te amenaza. de multa, que es lo que hacen ellos. Entonces, Entonces, ¿qué me planteas? Lo que te planteo es la, la FAF, la las, las Fuerzas Armadas, fuerzas armadas del cachondeo. De, de, de, Tenemos que empezar a dar órdenes nosotros. Anarquía, total. No, anarquía, no. no, no. no. Orden, orden armónico, armónico comico, cómico, divertido. Tím, tím, tím. Entonces, las órdenes las tengo que dar yo y coño, tú. Tenemos que dar órdenes Tú eres el jefe por, militar, tío Por eso me he hecho militar Vale, hice mariscal, me ascendí por méritos festivos <risa> Y ahora so es. he sido comandante, comandante general, general de todos los ejércitos de los cachondeo, de, de, cachondeo, de, de tierra, de mar, cielo, cielo y el el fuego, fuego, fuego eh, eh, eh, Pero me ascendieron, un amigo me ascendió El papa, el papa el de pasárselo pipa eh, Me ascendió, y, eh, me eh, ascendió eh, y ahora soy el comandantísimo El comandantísimo El generalísimo comandantísimo Comandantísimo el es generalísimo ese. ya está pillado, ¿no? El generalísimo está pillado. El ya está pillado la patente. Está pillado. Y eso es exactamente. Mira, acabas de, acaba de. He dado en el clavo. He dado en el clavo. Porque esto, esto en realidad, esto lo, se lo he copiado a Franco. Yo soy franquista. Vale, vale. Yo soy franquista. Entonces, me voy a alejar un poquillo, ¿eh? No, pero no. que estamos aquí. Lo bueno de los franquistas. Lo bueno del franquismo es que Franco. Esto es una, esto es una historia real. Pues, sí. Eh, eh, luego, mírala si quieres. ¿Ves que luego, luego la, la historia es la siguiente. Eh. Franco, al Franco. final de la guerra civil, uh -huh. eran cuatro comandantes, o sea, eran cuatro generales. Era el general Franco, el general Mola, el general no sé qué. Había como cuatro generales, uh -huh. pero no primero, se sabía primero todavía, de todavía no se, sí, primero todavía no se sabía quién iba a ser el, el jefe. Todavía uh -huh. no se había acabado la guerra, y todavía y estaban no sabía. ahí dándose tunta, estaban, a ver quién... estaban todos ahí de generales, pero tenían el mismo cargo, generales. Sí. Pero un día el hermano de Franco, que ni siquiera se le ocurrió a él, le dice a Franco. ¿Y por qué no te pones en el membrete de las cartas generalísimo y ya te haces el jefe? Se debieron reír con la idea, pero el, el Franco lo hizo. Y empezó a poner el membrete de la correspondencia militar generalísimo, generalísimo, generalísimo Franco. Y una vez que se pone generalísimo Franco, llega en la correspondencia generalísimo generalísimo, se da por hecho de que este es el, el puto amo y ya se queda de jefe entre, entre ese truco y que luego los otros murieron en extrañas circunstancias. Son las dos cosas, pero... pero... Pero hay una parte que es que el tío, por sus cojones, se pone un cargo que no existía en el ejército, no existía mm -hmm. el cargo generalísimo. Y se lo pone y ya se hace el jefe con eso. Digo, coño, eso lo hace Franco, pero lo puedo hacer yo y lo puedes hacer tú y lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera. Se llama autoproclamación. autoproclamación. Okay, tenemos que empezar a autoproclamarnos, porque si esperas que alguien te proclame algo, va a ser una puta mierda y te van a proclamar de Mindundi. Mm -hmm. Tenemos que autoproclamarnos de nosotros. Y yo soy ahora el comandante. Tres S, una más que las dobles de las nazis Tengo una S más que los nazis Una estrella Sí, una S Equivalente sí, sí. Y esta, mira, y el comandantísimo Me puedo poner la capa de comandantísimo Vamos a ponernos la capa de comandantísimo Esto es ¿Eh? Ha llegado la prensa Uy, el perro que no tiene la cámara Entonces Y entonces ya estoy comandantísimo ¿Has visto? Bien y entonces ya, en esta posición, ya, ya puedo puede dar orden. Dar orden sí, sí. está haciendo fotos? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Pero ¿Pero Ahora estamos en el vídeo. ¿Estamos, ¡Estamos en el vídeo! Estamos <risa> en el vídeo. Bien. Entonces, de una, una paranoia para un mundial, día, día. solo, solo se, se, puede se puede salir. salir. Y, y se, se va a salir, salir de forma inevitable, forma inevitable con un, un cachondeo mundial. Día, día, día. El gran el... Mundial. y esto el es el último estábamos... cachondeo el último no, el primero, el primero de, una de grandes cachondeos mundiales hemos organizado dos guerras mundiales y no somos capaces de montar un cachondeo mundial somos maricones o que nos pasa? somos maricones no, no sé. tú? yo soy sí, hice eso. ves tú como, como. el otro día me explicaba un cómico Ángel Angel Miralles la diferencia entre maricón y gay vale maricón es uno que se va al agua y dice ay que frío ay, y un gay, es uno que dice, ah, que mira, está fresquita, pero me baño. <risa> Oye, buen chiste, ¿eh? Me lo, me lo apunto, me la apunto. Ayer mira, eso. Bien, entonces, la FAC, las Fuerzas Armadas del Cachondeo, eh, ¿quieres participar? Estamos en fase de reclutamiento. Yo el... creo que la solicitud ya está firmada, tío. Sí, ¿no? Ya está, está firmada. Estás, estás, está ¿Está firmada quieres esa... No, no, está firmada. Ah, Tienes tío. que autoproclamarte algo. ¿Qué te autoproclamas? Yo me proclamo fotógrafo de las FAC. Bien, quieres ser... Ahora tenemos cargos militares... No, yo, yo puesto fuertes no. Yo quiero un puesto Mindundi, pero que esté ahí pero dando pasada, Pero si te está... proclama. Que yo no quiero, yo La no autoproclamación, autoproclamación es para, para, empoderarse, para empoderarse, para venirse, para empoderarse, para venirse, para venirse arriba. arriba. Pero es que yo no quiero empoderarme. No quieres... Te, yo no solo ves... quiero ser un figurante entre, entre tantas epopeyas. No, eso es lo que te proponen al otro lado del murito blanco. <risa> pero... Es número, que yo, es que yo estoy en... Yo estoy en medio. Yo estoy en el muro blanco, mirando, para arriba y para abajo. Ojo. Estoy en los dos bandos. <risa> <risa> ya sé que no se puede estar, pero es Bien. lo que me proclamo. Cuanto más tiempo estés en este bando, más... Te, ¿Más, puntos tienes? más puntos tendrán de esto de la FAC más méritos, ¿Méritos festivos, festivos y podrás ir ascendiendo en la pirámide de poder loca de la FAC las Fuerzas Armadas del Cachoteo pero vamos a empezar por lo menos por un capitán ¿eh? o un sargento capitán... un sargento? un sargento, ¿cabo? cabo, cabo. cabo? venga vale cabo, cabo. Me gusta ¿no, tenemos palabra, cabo. No, no tenemos cabos últimamente cabo, no, el cabo, ¿Te cabo el cabo, no tenemos cabo, el cabo ¿se un cabo de aquí? no tenemos cabos ¿cabo por aquí? ¿cabo sí, por ¿tú allí? Cabe, tú cabe, tú cabe, nos cabe un cabo eh, cabo cabo eh, de la el cabo de la imagen Cabo de la imagen El Cabo de la imagen, Cuando ¿Pues haces vídeo también? Vídeo también hago, pero ah. hago más fotos Foto, pero bueno, Cabo de la imagen y Dejamos abierto la posibilidad de que haga vídeo Cabo de la imagen, bienvenido -M -M satellite? a la Fama, Las la fam fuerzas armadas del Cachonde. Armada, armada, de y esto ya ha quedado oficializado, ha quedado en el vídeo Y ahora eres el Cabo de la imagen El Cabo máximo El Cabo de la imagen ejemplo, de Cabo ¿El de la imagen Queda mejor Cabo de la luz, ¿no? ¿El Cabo de la luz? El Cabo Coco de la luz Hacemos una, una foto ahora tenemos la para que quede retratado ¿El cabo de la luz te gusta más? El cabo de la luz. El cabo, El cabo de la luz. El cabo de la luz. Cabo de la Luz, bienvenido, bienvenido a la, a la fa fa las Fuerzas, fuerzas Armadas del de cachondeo. Bien. Con mucho placer. Vale, y ahora esto es un juego de rol. Es un juego de rol Real Life 3D Interactivo 5 Sentidos. En la realidad, cuanto más tiempo juegues al Cabo de la Luz, más tiempo serás el Cabo de la Luz. Yo soy 24-7, me dedico a... comandar. Bueno, tú tienes, tienes muchísimos puntos. Está aquí sí. 24-7. Yo, yo me dedico a esto, yo no me puedo dedicar a otra cosa. Nadie me puede ofrecer un trabajo mejor que comandar. Es el que me he puesto yo porque me he dado la gana, por autoproclamación. Entonces, esto no está para Oye, pues el cabo de la luz se va a tener que ir, porque la luz cabo de la yendo. luz ha sido Oye, un encuentro maravilloso. Un placer Igual que me ha encantado, ¿eh? A mí también. Me ha encantado. Oye, y para todos tus seguidores, un placer. Es? <risa>